Y hola que tal que no el canal te voy a enseñar a cómo mejorar el ping o cualquier otra cosa en minecraft para que sea mejor guía definitiva aquí les viene un tutorial sencillo menos que 10 minutos no estoy consiguiendo hacer por esto tienen que buscar usar el ping en minecraft o Bajar FPS Minecraft. Bajar FPS Minecraft. Tengo que buscar esto en la plataforma roja. Voy a ver cómo aumentar FPS en Minecraft. Cómo subir FPS en Minecraft. Cómo tomar más de 300 FPS en el show de Cómo aumentar tus FPS en Minecraft. Cómo subir y aumentar los FPS en lazy MOD. ¿Cómo tener Minecraft más fluido? ¿Cómo aumentar tu FPS en Minecraft 1.8? ¿Cómo subir la carpeta mágica de subir más 1000 FPS? ¿Cómo aumentar el FPS en Minecraft sin problemas. ¿Cómo subir FPS en Minecraft con Shadows? ¿Cómo optimizar tu Minecraft para subir FPS en Minecraft en todos los juegos? ¿Cómo aumentar, ¿Cómo aumentar tu FPS en Minecraft sin más ¿Cómo aumentar tu FPS en Minecraft 1.8 9? ¿Cómo aplicar el le ¿Cómo aplicar todos los FPS de Minecraft con este mod? ¿Cómo configurar el Optifine? ¿Cómo aplicar el máximo FPS de en Minecraft? entonces todo esto ya no, ya, no es, ya no es como bajar Mejor el FPS ¿Qué bueno, podemos subir como añadir ping por ejemplo, siempre hay que poner el poner más, porque te va a salir como bajar el ping 4 trucos para mejorar el ping. ¿Cómo mejorar tu ping a veces en MS Minecraft? ¿Cómo bajarle el ping en Minecraft en cualquier otro juego? ¿Cómo tener un perfecto ping en cualquier servidor de Minecraft? ¿Cómo tener menos ping cualquier en cualquier Minecraft o cualquier otro juego? ¿Cómo mejorar el ping en Minecraft? ¿Cómo bajar el ping en tu Minecraft? ¿Cómo mejorar la latencia ping en Minecraft? ¿Cómo evitar el acto del servidor de Minecraft? Nadie tiene un servidor de Minecraft. ¿Cómo meter el PP en Minecraft? ¿Cómo mejorar el ping en los servidores de Minecraft? ¿Cómo mejorar el ping en Minecraft? También puedes poner como, por ejemplo, mejorar... Pero no te va a salir tan.